con el vídeo, eh, se lo gratis dentro de media hora pero bueno, eh, vengo aquí a deciros que si por lo que sea no queréis ver tanto vídeo y preferís eh, uno más cortito por Instagram eh, os he subido ya un reel con los consejos más relevantes que le daría a una persona que quiere empezar a hacer yoga Esta es mi séptima semana haciendo yoga evidentemente soy súper consciente de que me queda un montón para aprender mucho más de lo que he aprendido. Me queda muchísimo camino por recorrer, muchísimas posturas que corregir, posturas nuevas que alcanzar. Pero eh, es que el otro día lo estuve pensando y me di cuenta de que qué mejor momento que ahora, que soy una novata y que tengo todo el proceso del principio reciente, qué mejor momento que ahora para hablar de mi experiencia eh, como principiante y para contar qué pasos me hubiera gustado a mí seguir ahora que ya llevo un par de mesecillos haciendo yoga y pues todo lo que me hubiera gustado saber un par de meses atrás yo cuando decidí empezar yoga sentía que, vale, sí, encontraba mil vídeos en YouTube hablando de yoga cómo hacer yoga, posturas, eh, vídeos para hacer yoga... Pero eh, no encontré ninguno que me explicara cómo empezar a hacer yoga. Y me hubiera gustado mucho dar con un vídeo así. Así que pretendo que este sea como una especie de guía para las que también seáis principiantes. Nada, si os sentís también un poco perdidas en ese tema, eh, pues este es vuestro vídeo. Y espero que os ayude mucho. Vale, como siempre, eh, yo hago todo por pasos, ¿vale? Porque a mí me gustan las cosas claras y sencillas y creo que al final una, una lista con pasos a seguir de una forma ordenada eh, es realmente muy útil eh, para desarrollar un hábito o empezar una práctica así que sí y avisaros de que el último paso eh, son simplemente consejos para vuestro día a día y una vez que hayáis incorporado los anteriores y avisaros también de que es todo eh, súper personal o sea, al final es todo lo que yo opino pero a mí es, nadie me ha dicho esto entonces seguro que hay personas que, opinan, que piensan que se puede hacer de otra manera y obviamente se puede hacer de otras maneras, pero bueno, este es a mí y me hubiera gustado seguir Para empezar a hacer yoga lo primero que te recomiendo es preguntarte a ti misma por qué quieres hacer yoga. El yoga ha sido algo que siempre ha estado en mi cabeza, como la idealización de empezar a hacer yoga. Y había probado a hacer yoga, me había puesto algunos vídeos de vez en cuando y había hecho, pero no me terminaba de gustar. Y hasta que realmente sentí que me apetecía empezar a hacer yoga y a practicarla, pues no conseguí crear ese hábito. Os digo esto, pero yo había hecho yoga... Eh, tres veces antes en toda mi vida y en días muy espaciados entre sí, ¿no? igual eh, un día hice yoga 10 minutos, a los 4 meses yoga 10 minutos y de repente como que se me iluminó la mente como que sentí que era el momento de empezar a hacer yoga eh, y me petició un montón empezar a investigar sobre el yoga, eh, empezar a practicar yoga y empezar a hacer yoga y, y a incorporarla a mi rutina, no sé por qué. Es que no lo sé, pero de repente fue un día eh, en el que dije, me apetece empezar a hacer yoga De hecho, eh, lo visteis en el último vídeo de exámenes Para que sepáis un poco a lo que me refiero, pues yo os voy a compartir las razones eh, por las que yo hago yoga A los objetivos a los que aspiro gracias al yoga Y básicamente es esto lo que a mí me impulsa o me motiva a hacerlo Vale, lo primero es eh, que yo quería recuperar mi elasticidad Y yo siempre he sido una persona muy elástica pero cuando dejé de bailar eh, por de la universidad que me mudé y tal, pues eh, perdí de golpe como toda la elasticidad. Bueno, a ver, no. Nunca he llegado a ser rígida porque al final eh, sí que cuando llevas toda la vida estirando y siendo flexible, pues eh, no dejas de golpe. Eso, o sea, es como que tu cuerpo está acostumbrado a que lo estires y yo sin querer pues de repente igual me agachaba y me estiraba o eh, me estiró la espalda o me tocaba los pies, ¿sabéis? Pero sí que había perdido mucho respecto a lo que había tenido en su día, entonces eh, quería recuperarlo porque creo que es muy sano para el cuerpo. Tener un cuerpo flexible, eh, móvil y consciente pues es súper importante y creo que para un futuro es súper beneficioso. Ahora que todavía somos jóvenes, pues eh, cuando seamos mayores creo que nuestro cuerpo lo va a agradecer y nosotros a nuestro yo del pasado que ahora es nuestro yo del presente relacionado con esto pues eh, creo que es una práctica que ayuda muchísimo a desarrollar el bienestar tanto mental como físico el tiempo en el que haces yoga es un momento en el que te sientes súper tranquila y yo por lo menos libero un montón de pensamientos como que al final eh, si no has practicado yoga seguramente pienses que hacer yoga es fácil pero no es que, que hagas la primera clase eh, vas a flipar para hacer cada postura tienes que estar súper concentrado, porque no es solo hacer la postura, sino realizarla de forma correcta, tener los músculos y ciertos músculos en tensión, saber cuál es relajar y cuál es tensar, y estar escuchando a la persona que te está guiando, verle, copiarle, eh, tienes que hacer muchas cosas a la vez y de verdad que no te da tiempo a pensar en más cosas. Entonces para mí es un momento de bienestar, de calma, de centrarme en mí misma y de cuidarme. También quería cuidarme la espalda. Eh porque debería estirar más de lo que lo hago y al final siempre me da pereza porque si hago solo estiramientos para la espalda me aburro un montón y nunca llego a estirar la espalda. Pero con el yoga, como tienes movimientos más entretenidos y, y te gusta hacer yoga, pues es diferente y mi espalda siento que estos dos últimos meses me lo está agradeciendo un montón y eso que es que, son... bueno, es que no llevo ni dos meses, llevo siete semanas, es una pasada y lo noto un montón. Y también corregir las posturas del día a día. Y esto no lo sabía, pero cuando empecé a hacer yoga, eh, me empecé a fijar un montón como en las posturas, ya no solo dentro del ejercicio del yoga, sino fuera, en mi día a día, como no voy a hacer ahí retroversión de la pelvis para proteger la lumbar. Y esto como que no, lo, no era consciente de ello en mi día a día y ahora sí que lo noto un montón. Entonces, inconscientemente, si estoy mal, como que me vuelvo a colocar. Es que es algo tan automático y que no te propones para nada en tu día a día, pero es que te sales solo. Es un acto súper automatizado para mí ahora mismo. También me motivó mucho el hecho de que considero que el yoga es un deporte súper sano Hay deportes que realmente son dañinos y no nos damos cuenta Por ejemplo, correr, a mí me gusta mucho correr Pero es verdad que realmente no sé si es bueno correr O sea, yo lo he estado hablando con profesores Piensa que cada vez que eh, trotas, no, cada vez que tus pies hacen contacto con el suelo Te estás llevando como un golpe Y si no lo tienes bien amortiguado, es que aunque lo tengas bien amortiguado Eso con los años pesa, las articulaciones lo sufren y la espalda al final, a mí me dolía mucho la espalda, yo, cuando, yo sigo saliendo a correr de vez en cuando cuando corro como que me suele doler la espalda bastante y durante los últimos tres años también he estado yendo al gimnasio a hacer pesas y tal ahora sí que he reducido el tiempo del gimnasio porque como hago crossfit pues eh, me gusta más, la verdad es que lo disfruto más pero son deportes en los que tienes que tener mucho cuidado para no lesionarte y no sé, que evidentemente con el yoga también te puedes sesionar pero yo creo que es eh, un deporte menos dañino y más sano esto lo digo eh, completamente desde mi opinión personal ¿eh? pero sí que considero que hay deportes como los que os acabo de mencionar con los que hay que tener mucho más cuidado e igual abusar de ellos, no está del todo bien o no es del todo sano para nosotros mismos creo que es mucho más saludable combinarlo con otros tipos de deporte más light como pues el yoga bueno, light entre comillas, depende de qué yoga busques pero bueno, ya hablaremos de esto en otros vídeos y eso porque no me da para tanto y a mí esto me permite eh, seguir haciendo deporte muchos días por semana pero eh, hacer crossfit 2, gimnasio 1 y después yoga pues 2 o 3 y estoy de lujo, o sea, sí, me siento súper bien con mi cuerpo en el sentido de que me siento súper móvil, eh, me siento muy realizada porque me muevo mucho, hago mucho deporte, pero tampoco me sobrecargo, eh, por ejemplo, si un día He ido a crossfit y al siguiente me toca hacer yoga, pues igual sería no hago un tipo de yoga que me suponga realizar una tensión excesiva de los músculos. Igual hago flow yoga o simplemente busco vídeos de estiramientos o pilates. Es un poco eh, saber escucharnos y saber cómo qué tipo de yoga nos conviene más en cada momento. Y es lo que más me gusta del yoga, que es que hay tantos tipos que parece que estás haciendo deportes diferentes y cada uno te proporciona beneficios diferentes es que eh, ojalá haberlo descubierto muchos años antes otra cosa que me gusta mucho del yoga y eh, que realmente me, es algo que me motiva a hacerlo es que lo puedes hacer en casa o sea, hay días en los que tienes menos tiempo que otros por lo que sea o simplemente hace un montón de frío en la calle, está lloviendo hace malísimo tiempo y te da pereza ir al gimnasio es que no tienes excusa para no hacer deporte puedes pero en tu casa y yoga en casa es que es lo mejor, o sea Simplemente te pones eh, la ropa de deporte y haces yoga en tu casa, en ¿no? plan, estás tan tranquila y pues igual esa media hora que pierdes de ir y venir al gimnasio por decirte, no sé cuánto perderás en ir al gimnasio, pues no lo estás malgastando digamos. Y esa flexibilidad me parece súper beneficiosa en nuestro día a día, o sea, nos hace como tener menos pereza. El segundo paso que te recomiendo seguir es ponerte delante del ordenador y empezar a buscar canales de YouTube. Busca varios, no te quedes con el primero que encuentres Y una vez ya tengas una recopilación de canales Pues echas un vistazo como al canal en general Entras en algún vídeo de cada uno Sin hacer yoga ni nada, solo viendo Y ya elige qué canal te gusta más También puedes ver algún vídeo teórico sobre los tipos de yoga y tal Pero bueno, yo esto lo hice más adelante Y no me arrepiento, creo que está mejor hacerlo más adelante Porque al final por mucho que eh, tú aprendas teoría O sepas eh, qué se hace en cada tipo de yoga Hasta que no lo pruebas y si lo vives, no sabes como es cada yoga y creo que si aprendes la teoría antes vas a descartar algunos, ir a por otros y es que igual los que más te gustan son los que eh, has optado por no probar en lo correspondiente a los canales de Youtube os recomiendo dar con alguno que tenga vídeos para principiantes como no os vayáis por ejemplo a Boho Beautiful que eh, vale, tiene vídeos de yoga preciosos pero es que son imposibles hacer para un principiante, o sea, yo no he hecho ninguno de esta chica, porque me encanta verlos, pero eh, no puedo, o sea, me parece humanamente imposible <ríe> a estas alturas de mi vida, Y yo creo que para el resto, entonces, pues evidentemente el primer vídeo que voy a ver de yoga no va a ser con ella. El canal que más me ha gustado a mí hasta ahora, de los que me he encontrado, es el de Elena Malova, Malova Elena, es increíble esta chica, o sea, me encanta porque eh, tiene... Como vídeos para todos los niveles, tiene listas de reproducción para principiantes, para nivel intermedio y para avanzado. Eh, tiene vídeos explicando cómo se hace cada postura. Y lo mejor de sus vídeos es que... Bueno, en el siguiente paso os explico mejor por qué es eh, mi youtuber de yoga favorita hasta ahora. El tercer paso que os recomiendo seguir es durante una semana, los días en los que hagas yoga probar vídeos, evidentemente enfocados más a principiantes pero prueba diferentes vídeos de yoga y hazlos haz esa rutina de yoga hasta el final y así empiezas un poco a entender lo que es el yoga e empiezas a sentir el yoga dentro y a ver si verdaderamente te aporta y quieres continuar con esta práctica o si al contrario no te ha gustado y prefieres dejarlo o probar otro deporte o lo que sea os aviso de que si nunca habéis hecho yoga, esta primera semana se eso os hace un poco cuesta arriba porque hay posturas que no vais a entender, hay muchas posturas que vais a hacer mal, otras que ni siquiera os van a salir, no os frustréis esa primera semana, o sea, yo estoy en la séptima semana, siento que he mejorado un montón respecto a la primera, eh, eh, un montón, pero aún y todo hay muchísimas posturas que no me salen, o sea, por ejemplo, el perro boca abajo yo lo he aprendido a hacer esta semana, blan bien, hasta ahora no me había salido bien y ya consigo casi apoyar los pies, pongo la espalda súper recta, en triángulo, súper contenta y ya es como mi postura de descanso y estiro un en la espalda. Pero en cambio el perro boca arriba es una postura que se me atraganta muchísimo, eh, siempre tengo mucho miedo de hacerla porque siento que me estoy como, eh, como dice linda Malova, quebrando las lumbares. <risa> y y no, no consigo realizarla bien, entonces eh, pues esta octava semana probablemente me centre más en corregir esa pero bueno, es que poco a poco no tengo prisa, el yoga justo es una práctica lenta que te tiene que hacer sentir bien las cosas y, y ya está, si no te sale bien a la primera no pasa nada y a la quinta pues tampoco, ya lo seguirás intentando y tú vas a ir viéndote eh, cómo vas mejorando, cómo hay cosas que sigues haciendo mal y pues sabes un poco en qué centrarte, ¿no? Esta primera semana, bueno, y las siguientes también os recomiendo grabaros. No lo hagáis siempre porque al final, como os he dicho, el yoga para mí... Eh, es desconexión total entonces si te estás grabando con el móvil o con la cámara o lo que sea como que ya no vas a estar desconectando del todo porque esta es como una parte de tu mente está ocupada pensando en que estás grabándote no pero sí si que os recomiendo hacerlo pues por ejemplo una vez a la semana porque a mí es que me ha pasado de estar haciendo la postura por ejemplo el perro boca abajo yo pensaba que hacía genial y me dio por grabarme un día y dije qué mal lo hago en plan tenía la cabeza como en vez de tener la cabeza mirando pues eso, hacia el ombligo eh, tenía Así, o sea, estaba haciendo una hiperextensión del cuello terrible y yo sin darme cuenta y de no haberme grabado la seguiría haciendo mal. Entonces sí que es algo que me ha aportado mucho, pero lo que os digo, lo hago muy pocas veces porque quiero disfrutar plenamente y ser súper consciente de lo que estoy haciendo. Y la razón por la que me gusta mucho Elena Maluba es que le da mucha importancia a hacer las posturas bien y a corregirlas. Y eh, sobre todo en los vídeos para principiantes en los avanzados, no lo sé, porque como todavía no he llegado a ese nivel, <risa> pero no os puedo decir pero en los principiantes al menos eh, dicen muchísimo cómo hay que hacer cada postura. Eh, eh, todo el tiempo además, y es que no te cansas de escucharlo porque sin querer tu cuerpo como que busca la postura más cómoda, igual eh, la más cómoda es la que te está haciendo daño en el lumbar y no la que te la está protegiendo. Entonces ella siempre es súper consciente de que la gente lo puede estar haciendo mal, de que se puede hacer daño, entonces te repite todo el tiempo como, recuerda no hacer la postura de esta manera, recuerda eh, hacer una retroversión de la pelvis para proteger la lumbar, Recuerda hacer más fuerza a nivel abdominal para que tus lumbares no sufran. Y yo, vaya, o sea, no estaba haciendo eso. Pero ahora sí. O sea, me gusta mucho porque te da la posibilidad de corregirlo en el momento y no después. Y en relación a esto, os recomiendo que si os estáis dando cuenta de que estáis haciendo una postura mal, no lo paséis por alto. Incluso yo muchas veces paro el vídeo que estoy haciendo, salgo de él, abro una nueva pestaña en YouTube y busco cómo hacer tal postura de yoga. Y salen un montón de vídeos y hasta que la consigo hacer bien no vuelvo a la anterior. Y, y si se me ha pasado el tiempo de yoga y ya tengo que ir a la ducha y a cenar o lo que sea, pues voy, no pasa nada. O sea, es que es algo que mmm, no me quiero exigir, o sea, quiero ir poco a poco, quiero hacerlo bien quiero sentirlo y quiero que sea una práctica con la que disfrute y que no me agobie o sea es algo que me propongo yo misma aquí nadie me está diciendo tienes que hacer yoga tienes que hacer tantos minutos de yoga al día no para nada o sea hago lo que me apetece lo que siento que mi cuerpo necesita y lo estoy haciendo bien sé que me estoy cuidando las posturas que es algo fundamental en el día a día el cuarto paso que os recomiendo seguir y yo estoy en este paso. Si habéis seguido el paso anterior ya habréis tenido la primera toma de contacto con el yoga, ya conoceréis las posturas básicas, sabréis un poco de qué va la cosa, entenderéis un poco pues, eso, ¿no? por dónde van los tiros. Entonces creo que es el momento perfecto y en el que ya estamos pre preparadas para elegir una lista de, de reproducción de yoga y hacerla entera yo lo de las listas de reproducción lo descubrí un poco más adelante entonces esa semana que os recomiendo de hacer vídeos random la alargué bastante pero os recomiendo 100% ya una vez eh, creéis que se pesas pesa cuatro posturas típicas del yoga empezar con una lista de reproducción para principiantes Elena Malova tiene un montón yo me estoy haciendo la de... no es la nueva sino la anterior, creo que es la de 2020 y está muy guay, o sea un día trabajas en esas piernas, otro los brazos, otro el cuerpo entero otro es más tonificar, otro más estirar eh, está genial, tienes como... Una lista de reproducción con clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, 5, así sucesivamente Claro, ella es consciente de lo que te ha enseñado en el vídeo anterior o en los anteriores Entonces va avanzando poco a poco, va repitiendo mucho y está genial para aprender, Se lo recomiendo 100% Vale, y por último consejos, eh, creo que en realidad a lo largo del vídeo os he ido dando bastantes el primer consejo que os voy a dar es eh, que desconectéis mientras hacéis yoga No tengáis el móvil cerca, dejadlo en otra habitación Porque es el momento para vosotras O sea, para cuidaros el cuerpo, la mente, eh, la salud y todo Y es que es un momento genial, de verdad No tengáis el móvil cerca, es un error eh, También os recomiendo hacerlo en un lugar tranquilo Evidentemente, el yoga, una, el yoga es una práctica tranquila Y a mí me gusta hacerlo incluso, si puedo, lo hago cuando estoy sola en casa Y cuantas menos distracciones tengamos, mejor En general para todo en la vida, pero para el yoga más. Vale, una pregunta que igual os hacéis porque yo me la he hecho varias veces es eh, ¿cuántos días a la semana hacer yoga? no Esto es súper personal y depende mucho de, de ti misma, de lo que quieras conseguir, de los objetivos que tengas. Yo no tengo ningún objetivo a corto plazo, los niños son todos a largo plazo. Quiero que sea un hábito que tenga incorporada en mi rutina pero tampoco quiero cansarme de él, simplemente quiero mantenerlo a lo largo de toda mi vida y al principio decía como pues voy a intentar hacer yoga todos los días de la semana y luego dije paso, en plan no quiero hacer todos los días yoga porque sigo queriendo hacer crossfit, eh, sigo queriendo ir al gimnasio de vez en cuando entonces pues eh, como os he dicho yo voy dos días a cross eh, lunes y miércoles, después los sábados voy al gimnasio por norma general eh, pero por ejemplo esta semana hoy es sábado y no he ido al gimnasio fui el lunes y el jueves a cross o sea pero bueno, que generalmente voy lunes y miércoles de el eh, los sábados al gimnasio. Después eh, me doy uno o dos días de descanso en no donde no hacer nada. Generalmente me doy uno de no hacer nada. Entonces ya llevaríamos cuatro días gastados, ¿no? Entonces nos quedarían tres para yoga. Intento hacer un día súper chill, porque es que después de Cross siempre soy súper cansada. Entonces, entonces igual me pongo diez minutos de yoga y hago diez minutos de yoga. No me siento mal. O sea, es que eh, es mejor hacer diez minutos que no hacer nada. Pero tampoco voy a... a, a obligarme a hacer media hora o una hora de yoga cuando no me apetece o tengo el cuerpo súper tenso que me está pidiendo descansar pero es la verdad que cross siempre suele ser como un día más potente y otro menos potente entonces si por ejemplo el lunes es eh, súper duro pues el martes es el día en el que hago 10 minutos de yoga el miércoles vuelvo a cross y es más suave entonces el jueves ya suelo hacer yoga más intenso en plan media hora, 40 minutos, tal Después el viernes me lo doy de descanso, el sábado y al gimnasio Y el domingo es cuando hago yoga eh, como más largo Y disfrutándolo más porque los domingos son como eh, mi time En plan, los domingos me encantan porque es como Hago ah, lo que me, verdaderamente me apetece y lo que mi cuerpo me pide Entonces sí, eh, suelo hacer yoga tres días a la semana Uno más light y dos más intensos y listo Pero qué bueno que va variando Hay días eh, en los que digo, oye pues hoy no me apetece ir a cross Me apetece hacer yoga y lo hago es muy variable es que no tengo prisa y me da rabia como que eh, queremos correr tanto para en general para nuestra vida, o sea, eh, ya tengo bastante estrés de, de la carrera, de mmm, redes sociales, que no estrés, sino cosas que me exijo hacer con un plazo limitado, con un, un plazo fijo en el tiempo, como para encima, eh, algo que me gusta tanto, como mmm, dedicarme tiempo a mí misma, con yoga, leer, escribir, lo que sea, también marcan mi objetivo, es un año vale, y luego cuando me apetece ya está. O sea, es un aprendizaje para mí misma, para nadie más, a nadie le influye si aprendo más o menos, si voy más rápido o más lento. Adaptarlo a vuestras necesidades y esa es la forma en la que vais a conseguir mantenerlo en el tiempo y disfrutarlo, que es súper importante. Entonces eso, escúchate, no te fuerces, eh, al final estás compitiendo contigo mismo y con nadie más. Eh, respecto a material, yo ahora mismo no tengo nada, o sea, yo tenía eh, una esterilla en mi casa porque hubo un tiempo en el que estaba en modo transición, estoy empezando a hacer deporte pero tampoco me quiero apuntar al gimnasio porque no sé si voy a mantenerlo mucho, entonces en ese tiempo me compré una esterilla y siempre que de hago deporte en casa utilizo esa esterilla, entonces eh, de momento estoy usando la misma para yoga. Ahora que ya he visto que es algo que eh, he mantenido en el tiempo, que sigo haciendo a mi día a día, eh, sí que me gustaría comprarme una esterilla de yoga porque al hacer ciertas posturas en una esterilla normal y corriente, en una esterilla estándar te resbalas. Entonces ahora sí que veo que ya voy necesitando una un poco mejor, pero para empezar no os compréis nada porque no es necesario. También hay un montón de material de... Como, no me sale ahora la palabra, pero como tablillas así para presentarte pues, o poner, apoyarte o lo que sea, no hace falta. En plan, en tu se puede hacer sin nada. Yo a veces lo hago hasta sin esterilla. No te precipites a comprarte cosas porque al final, igual te estás gastando dinero innecesario y después vas a dejar la práctica porque no te ha gustado. Entonces, primero prueba, asegúrate de que te gusta, de que vas a mantenerlo en el tiempo, de que quieres seguir haciéndolo y ya después pues, ves el material que, que necesitas o que no. Vale, y el último consejo que os voy a dar es eh, que vayáis alguna clase de yoga si tenéis la oportunidad Yo todavía esto no lo he hecho, voy a ir el jueves que viene a mi primera clase de yoga Porque en el polideportivo en el que hago el crossfit, voy al gimnasio, en plan todo Pues también ofrecen clases de yoga Y no había querido probarlas hasta ahora porque quería como tener una base eh, Quería como poder seguir la clase y Yo creo que con lo que sé ya sí que voy a poder Y estoy como bastante emocionada por esto Pero bueno, eh, sí que me gustaría ir de vez en cuando como para aprender, corregir y ver un poco por dónde van los tiros ¿no? En plan, como lo que os he dicho, como nadie me guía en cómo hacerlo. Y luego yo misma, pues creo que de vez en cuando tener una toma de contacto con alguien que es un profesional en esto y sabe mucho más que, que nosotras, pues, pues en darnos a nosotras mismas esa posibilidad de aprender más, y de seguir creciendo en lo que queramos crecer. Pero bueno, esto es lo que en otro vídeo porque no sé cómo me va a ir, si me va a gustar, si no, si volveré o no espero que os haya gustado mucho el vídeo y también que os haya sido de ayuda evidentemente a mí me hubiera gustado mucho encontrarme con un vídeo así antes de empezar no sé, estoy súper contenta con el yoga, la verdad pensaba que lo iba a dejar sinceramente, como me ha pasado el resto de veces pero no, es que esta vez eh, realmente me aperecía hacerlo y como estoy viendo beneficios y que mi cuerpo me lo pide en plan, es que mi cuerpo me, pide, me lo pide entonces ya pues es como que lo hago de manera inconsciente y no me cuesta nada ponerme y nada, esto ha sido todo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios y os contesto. O si preferís por, por Instagram, por mensaje directo también, os contesto siempre que puedo. Y nada, que por Instagram suelo subir como cada dos semanas así un videito de cómo voy evolucionando. Así que podéis verlo por ahí. Y por TikTok, seguro que también he subido algo.